Buenos días, chicos, y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo. Esta semana es muy especial porque son las vacaciones de otoño. <coughs> no, <sí. coughs> Yo sigo un poco con resfriado, pero bueno, ahora mismo nos hemos arreglado, nos hemos puesto muy guapos porque hemos quedado con unos amigos. Porque bueno, pues el viernes es mi cumple y tampoco hemos celebrado el cumple de ellos, así que vamos a hacer como un cumpleaños general o algo así. Y mmm, qué más Después vamos a recoger Después vamos a recoger A unas visitas que vienen esta semana ah, Son las primeras visitas que vienen A nuestra nueva casa Así que la hemos estado recogiendo Y poniendo todo el jardín bien bonito y todo Recogiendo todas las hojas Que se han caído de los árboles y todo Y mirar que bien que se ha quedado todo Y bueno Pues me voy a montar en el coche porque ya nos vamos No hay pues han ido al médico porque bueno no tenía revisión Así que pues han salido antes y, Pues nada, pues esa es la actualización ya podemos seguir con el vlog Ya hemos llegado a la ciudad, nos hemos pasado un momento por Prisma a coger algunas cosillas que nos faltaban Y ya vamos al, al sitio que hemos quedado Hemos quedado en un Hezburger que es así como una hamburguesería que hay aquí bueno, es una línea de hamburguesas y eso, de hamburgueserías, pero se llama Hedgeburger y es una marca finlandesa, así que vamos a ir ahí a comer. Bueno chicos, ya hemos quedado y ahora vamos con un poquito de prisa porque hace fresquito. A la estación de trenes a recoger a las visitas. que lo más despejado que hay pero estamos a, a 6 grados vale así que tenemos fresquitos ya estamos en casita hemos recogido las visitas y todo mirar el atardecer tan bonito que hay por ahí ahora vamos a jugar aquí con los primos un poquito el frisbee han venido eh, el abuelo de mi madre y unos primos segundos del de, de sur de Finlandia Mirad chicos el amanecer tan bonito que hay hoy Y hace muchísimo frío, hace como menos 3 grados así Nos hemos levantado muy tempranito porque tenemos dentito Mirad cómo se han congelado las, las gotas de agua Hace mucho frío ¿eh? A ver, Mirad como que la hierba la ventana se ha congelado A ver. Muy bonito Y no se ve nada Ahora ver, ya cabe la... pasado el resto para quitarle el hielo Este es muy bonito el paisaje Bueno chicos, ya estamos aquí en el dentista Esperando Aquí tienen expuestos Instrumentos de dentista Antiguos Y mira cómo están antiguamente bueno chicos ya hemos salido me he chocado con el techo Ya hemos salido del dentista Y me han dicho que bueno Que tengo bien los dientes Y que los tengo un poco desordenados Pero bueno eso se trata ya de estética Así que si, los quiero, si me los quiero arreglar Pues tengo que ir a un privado que bueno, pues eso, y ahora hemos venido a Bueno, papá ha ido a Un um, no sé sitio ha pedido una tarjeta, que se nos ha perdido Y me han dado Una La cosa es esta Esto, a ver Me han dado unos dientes Son mis dientes Que me, me hicieron esto El En septiembre del año pasado mirar pues aquí lo tengo y bueno pues ahora bueno vamos a negar esto y hoy hace muchísimo frío o sea la, las temperaturas esta semana han bajado pero es que mmm, muchísimo bueno o sea, está bien porque eso significa que ya mismo viene la nieve de hecho para este fin de semana se supone que ya caen las primeras nieves así que mirar qué guay y que vas ahí, yo tengo mucho frío en el coche que todavía no se ha puesto así, el aire calentito lo tengo aquí. Y pues eso, ahora nos vamos a casa y ya está. Bueno chicos, ahora hemos venido aquí a dar un paseo al bosque. Y hace muy buen día, o sea, hace frío porque es que, como os dije antes, no bajan muchísimo las temperaturas, pero hace solicita. Entonces está, está bien, además que nos hemos abrigado, así que se está bastante bien. Y ahora vamos a tomar aquí un picoteo antes de comer, vamos a comer salchichas ahí en nuestro fuego, que lo vamos a estrenar. Mirad qué bueno, tenemos fue, picos, esto lo traemos de España cada vez que vamos. Bueno chicos, ahora estamos haciendo aquí salchichas para comer, pero yo me voy adentro que tengo muchísimo frío. Es que hoy hace bastante frío, eh. Así que nos vamos para adentro voy los pelos que tengo Chicos, me había puesto a editar el vídeo de esta semana Y se ha puesto a nevar Las primeras nieves están cayendo Obvio que estas no se van a quedar ya para todo el año, pero <ríe> Por fin Eso significa que muy pronto estará ya todo blanco Jolín, qué guay Qué guay, chicos, por Dios. Qué guay. O sea, ¿se estará quedando algo? ¿Estará cuajando? Qué guay, por Dios, chicos. Qué guay. Es que ha sido justo ahora, ¿eh? O sea, ha empezado ahora. <coughs> qué guay, por Dios. Por fin. Ay, qué guay. Encantada la nieve Bueno, a ver si decimos lo mismo dentro de siete meses, que siga la nieve igual Buenos días, estamos a jueves, hoy es jueves Mira, hoy hace solecito, pero hace frío hace, Hoy hace, ay que me caigo, menos 3 grados Por eso hay que ir bien abrigado Y aquí estamos quitándole la nieve al coche Bueno, la nieve no, el hielo Que se ha quedado Porque nos vamos a la piscina todos eso, ese es el plan de ahora Nos vamos a la piscina Que bueno, pues ya sabéis que llevamos varios días intentando ir Pero o estaba cerrado O nos fuimos o lo que sea Mira, aquí está Noah Así que pues vamos a ir ahora Y después vamos a ir a Prisma a Comprar ingredientes para mi tarta de cumpleaños Que ya es pasado mañana el cumpleaños Así que vamos a ir ya comprando cositas Y después vamos a comer en un restaurante Así que ese es el plan Ah. <risa> ya hemos salido de la piscina y ahora nos vamos a comer un cheeseburger y a comprar al Prisma, que es las cosas del cumpleaños que os dije ayer, Prisma es un supermercado para lo que no sepáis. ¿De tus 13 años? De mi hija. Que vamos a Prisma para el cumpleaños. ¿Qué? Pero tú has dicho de tus 13 años. No, no he dicho nada de 13 años. Mm. Vamos a Prisma para comprar cosas para mi cumpleaños Que es un supermercado de aquí El Prisma, ¿vale? Para los nuevos, porque es un supermercado que hay aquí Y mirar el solecito que hace hoy Aunque hace un grado, ahora Ha subido un poco la temperatura Ahora hace un grado Pero que haga un grado, si sale el sol ya hace calor frío. Sí Me he tenido que quitar el chequetón Ya estamos en el coche y os voy a enseñar las cosas que hemos comprado para mi cumpleaños Que vamos a hacer un brunch y mañana ya comeremos la tarta y eso Pues hemos comprado cruasanes y los ingredientes para la tarta Que bueno, eso ya lo veréis ahora que vamos a hacer la tarta Ahora vamos a cenar alitas y pizza Ahí en el salón Sobras de cesurbe Míralo He hecho La base del bizcocho Para mi tarta Un bizcocho sin sabor, o sea es Bizcocho con sabor a bizcocho Bueno, buenos días, estamos a viernes Y <coughs> bueno Pues ya mañana es mi cumple, pero esta tarde Pues vamos a hacer el cumpleaños así con la familia Y eso, así que Pues voy a abrir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 Originalmente costaba 29,90 y bueno, pues es así: una camisa de cuadros blancos y negros. Y es así porque ya se me encantan los conjuntos estos de una camiseta básica y encima una camisa así como. No sé, está. queda bien. Y lo último que viene por aquí, a ver, está. ¡Ah, bonita! Una camiseta como turquesa oscuro, verde botella por ahí, por 4,99 también y este es a ver que corte un corte redondo también y ahora que viene por aquí una tarjeta a ver esto que es? es esto es un parche esto es una pegatina y aquí viene otra, otro papel del hache así que pues eso y ahora el otro paquete pues, es este. A ver cómo lo abrimos. A ver. A ver. a ver. a ver. A ver. Ay, qué guay. Que así. Ah, mira, esto esto es una camiseta que estaba de qué guay. es esto. Esto es una camiseta que estaba a oferta. Originalmente costaba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 Espero que os haya gustado ese haul, que en este canal no solo tener muchos, muchos hauls, así que bueno, pues seguimos con el vlog. Bueno, mirad el outfit, cómo me ha quedado, a esperar que cambie Mira, ahora se ve mejor el outfit. Vaqueros de las H&M del año pasado y esto nuevo que ya habéis visto esta mañana. Y bueno, están, he estado lavando sábanas y eso, limpiando un poco porque hoy viene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 ¡Cumpleaños Año feliz! ¡Cumpleaños feliz! te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Palionón nehaván! Palio Valió no me ha, Emilia Nicolás. Valió no me Van! Miraré el outfit de hoy, pues cumpleaños vaqueros, camiseta así verdito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 El atardecer ver, Todavía falta más de media hora para que salga No, es que la abuela quiere estar rápido allí en la estación ¿Media hora? Sí, sí. <ríe> Yo estoy aquí grabando todo A ver, mirad qué bonito El atardecer en la ciudad Ay, ay, me quedo ciego con el sol Y estamos ya saliendo del mini money como a comprar un par de cosillas para casa y un chocolate para ahora que vamos a ver ¿Qué? Es que la corta. <ríe> Ay, Y ahora estamos buscando una papelera y Estamos buscando una papelera porque no, el otro día tiró una cosa que no tenía que tirar Y a ver si todavía está ¿Y me he esto? Sí, que esta noche vamos a ver una peli por eso hemos comprado un chocolate